Yo llegué hasta aquí, hasta, hasta, hasta rebuscando, buscando tras la finca, llegamos aquí al, al hoyo donde hay un cético. Aquí encontramos, espérate, aquí se encontró, se encontramos se encontram varios palos, tapados, tapando un hoyo, entonces sale eh, el maloloy del hoyo. Sí. Salió cuando lo destapé, salió el mosquero para afuera y no aguantamos y bajo aquí. Encontramos y suerte de muertos, de difuntos, aquí que está en una matica de cacao y que entonces más para adelante se encuentra ahí abajo. Vamos a tratar de, de llegarle al hoyo a ver si aquí. ¿Qué tiempo lleva esa persona? Ocho días hoy tiene. Desapareció el martes de la semana que pasó. ¿Y a qué se dedicaba? Él robaba naranjitas, guinejitos, platanitos, cositas así. Él se buscaba lo de una finca, de finca de así, trabajaba. que trabajaba, pero que era vicioso. ¿Cómo era el nombre de él? Ch Cholo. Dicen Cholo. Cholito, cholito, cholito, ponle. Cholo. ¿Qué edad tenía? 44 años, ponle. Observen bien, miren, ahí lo tenían amarrado ahí, vean. Haciéndole no estar lo que quisieran con él. Miren, miren vean. Como lo amarramos, Buscándolo como seis días tengamos buscándolo y no lo encontramos la comunidad entera han dado toda la finca buscándolo y nada nada y na. y supuestamente como el mismo Dios nos lo puso adelante que dijimos vamos a coger por aquí que nadie sabe si Dios no lo pone por aquí parece que el mismo Dios no oyó como para que los hallaran entonces supuestamente cogimos por esta finca por la finca de Juan Antonio entonces mira ahora mismo con que nos topamos suerte a Dios que bajo nos trajo a, a, hacia ahí tú sabes y, y el mismo te, te Dios, te, te Dios te no... te bueno sí, te te supuestamente te a él Parece como que algún dueño de finca o el mismo dueño de esta, no se sabe, porque hay que averiguarlo. Lo agarraron porque supuestamente hizo este de él, lo encontramos y tiene varias machetazos y tiene tiros, dados, cachuchazos, está desbaratado. Yo llegué hasta aquí, hasta, a, hasta rebuscando, buscando otra la finca. Llegamos aquí al, al hoyo donde hay un cético. Aquí encontramos. Espérate, aquí se encontró. Se, encontra se encontramos pa varios palos tapados, tapando un hoyo, entonces sale eh, el olor del hoyo. Sí, salió cuando lo destapé, salió el moquero para afuera y no aguantamos y bajo aquí. Encontramos y suerte? suerte de muertos, de difuntos. Sí, sí. Aquí que está en una matica de cacao y aquí, entonces más para adelante se encuentra ahí abajo. Vamos a tratar de, de llegarle al hoyo a ver si está aquí. ¿Qué tiempo llevaba esa persona desaparecida? Ocho días hoy tiene. Desapareció el martes de la semana que pasó. ¿Y a qué se dedicaba? Él robaba naranjita, guinejito, platanito, cositas así. Él se buscaba la lo de la finca, finca así, que trabajaba, pero que ¿cómo era, ¿cómo era vicioso. ¿Cómo era el nombre de él? Cholo. Dicen Cholo. Cholito, Cholito, ponle. ¿Qué cholo. ¿Qué edad tenía? 44 años ponle. Observen bien, miren, ahí lo tenían amarrado ahí, vean. Haciéndole todo lo que quisieran, él. miren, vean. Como lo Estamos buscándolo, como seis días.